Gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal y a la gente que nos va a ver a través de las redes sociales. Miren, eh, a propósito del tema de la aprobación o la posible aprobación del, del Código Penal de la República Dominicana, hay una puntualización que yo quiero hacer antes de... No es cierto, no es cierto que ese código que se está aprobando o que se está trabajando ahora mismo represente los intereses actuales de la sociedad dominicana. No, no lo es. ¿Y por qué esta, esta mañana yo hablaba de la necesidad, oigan esto, de la necesidad de que para la aprobación de leyes estén involucrados, además de juristas, también sociólogos, hay una amiga por ahí que no le gusta que yo hable de la sociología, pero es que no hay forma, no hay forma de hablar de la sociedad, ¿Mm? no hay forma de hablar de la sociedad sin hablar de la sociología, no hay forma, ¿verdad?, porque la sociología es lo que, ¿verdad?, ¿qué es lo que estudia la sociología?, el comportamiento de la sociedad, del individuo en sociedad, entonces, no es lo mismo eh, una ley en la República Dominicana que en Haití, no, porque aquella es otra sociedad, y para lo que usted es un delito, puede ser que allá no lo sea. ¿o ve? Por ejemplo, puede ser que en, en Estados Unidos, usted mirar a una mujer como lo hacen los dominicanos, que es una radiografía que le hacen. La verdad, dejémonos de hipocresía. Eh, el dominicano a una mujer le pasa, por ejemplo, si, y, si, y si tiene, eh, eh, qué sé yo, un pantalón pegado, los hombres, por una cuestión cultural, no sé, conductual, los psicólogos que hablen de eso, los psiquiatras, la miran de arriba abajo, yo no sé si en otra cultura, si en Finlandia, por ejemplo, si eso es un delito, no lo sé, no lo sé, y con esto quiero significar la diferencia del contexto cultural y social de cada nación, de cada estado, entonces para poder tener leyes integrales, efectivas, y acorde con el contexto social actual de cada sociedad, tienen que estar involucrados los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, los juristas, la sociedad civil. Y entonces, luego de una evaluación general, se puede pensar en ley. Por eso yo planteo, independientemente de que hablen los compañeros del derecho a la igualdad, no es lo mismo y no debe ser eh, igual la condena, y esto no se va a discutir ahora en la República Dominicana, eso se va a discutir eh, con muchos años después, vayan anotando las fechas. Yo no puedo como Estado condenar a Israel, que es un juez, ¿verdad?, eh, abogado, es juez en ejercicio, que, y se robó 100 mil pesos, no puedo condenarlo de manera igual que al conchero que no ha leído nunca, que ni siquiera sabe leer y escribir. La condena debe ser igual, la pena debe ser igual. ¿Lo ve? Incluso si le aplicamos, por ejemplo, el término religioso y si le aplicamos la Biblia, no es lo mismo la condena, y lo dice la Biblia, para el que no sabe que para el que sabe, entonces ahí yo voy a aplicar el funcionalismo de la pena. ¿Mm? De acuerdo al rol, si tú que eres un ducho, que conoces la ley, que sabes lo que está mal y lo que está bien, lo haces a propósito, la pena para ti no debe ser igual que para aquel que ni siquiera sabe leer ni escribir y que no entiende nada. Yo a veces observo cuando los jueces le preguntan a los imputados, ¿usted ha entendido lo que dijo el fiscal?, que si no entendieron nada, ¿tú te das cuenta? ¿Qué es lo que van a entender? Si el, si el fiscal utiliza unos términos que normalmente no son entendidos por ellos, que es 309, que es 308, que, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué imputación? ¿Qué saben ellos lo que es una imputación? ¿Qué sabe una gente que no sabe leer lo que es una imputación? De hecho, ¿qué sabe lo que es un delito? ¿Qué sabe lo que es una tipificación? ¿Qué sabe lo que es conducta? No sabe nada. Nada, para, que, para la gente que se molesta cuando yo hablo de manera, eh, yo hablo de manera coloquial, me gusta, para que la gente entienda, entiendan en todos los niveles. Y entonces, no debe ser igual la pena, no. Y me dice amigo, lo que pasa es que el igual de, la, la ley es igual para todo, dice Francis, tiene lógica, pero eso es en función del contexto de atrás, del pasado. Porque yo digo, una persona que se determine que tiene problemas mentales, y cometió el mismo delito que uno que no lo tiene, ¿la pena es igual? Claro que no, entonces es precisamente porque el contexto de esa persona no es igual que el del otro, entonces la pena no debe ser igual, el tratamiento no debe ser igual. Lo, vamos comprendiendo, o sea, una persona que, que se roba 10 mil pesos, pero que es un, una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que viene de un contexto de violencia, que que posiblemente entienda que robar es su única opción, que entienda que eso no está mal porque se crió en un ambiente donde todo el mundo robaba. La pena debe ser igual que aquel que sabe que está mal y que no tiene necesidad de robar y que se formó sabiendo que el robo es penalizado. No debe ser igual. Pero ese tema no lo vamos a discutir ahora porque eso está muy, eso está muy incómodo para una sociedad que salió hace dos o tres días de una dictadura porque los pueblos van avanzando en función de su democracia. Por eso ustedes ven que en Finlandia, en Suecia, en el propio Estados Unidos, Canadá, esos países que son desarrollados, es porque tienen cientos de años siendo eh, eh, eh, eh, países en democracia, no han vivido en dictadura normalmente. Y la dictadura quizá para allá traota, pero tienen muchos años, cientos de años en democracia, y entonces cuando hay democracia, cuando no hay guerra, cuando hay paz, comienzan a salir derechos por eso ustedes ven. La ley que prohíbe, la ley que prohíbe eh, eh, alabar a, a, a los Trujillos se va. Anótenlo, se va. ¿Por qué? Porque la propia constitución establece el derecho a opinar. Si yo quiero alabar a los Trujillos, eso es mi problema. Y ese es mi derecho a hacerlo. Y el Estado no me lo puede prohibir, porque es una ideología, es un pensamiento. Lo que yo no puedo es hacer es salir a matar gente como lo hacía Trujillo que lo mandaba, lo mandaba a matar. No, pero en pensamiento, en, en, en expresión, no puede prohibirme el Estado. Eso se va prontamente. Lo voy a anotar aquí para que ustedes, muchachos, vean lo que le estoy diciendo. Como se van otras leyes. Por ejemplo, yo hablaba con Francia ahorita de que el Código de Menor establece que para adoptar a un menor tiene que ser un hombre y una mujer. Eso también, no ahora, no ahora, pero a futuro también se va de ahí. ¿Saben por qué? Porque un niño huérfano no, que es el, el interés superior del niño, sí, pero un niño huérfano que una pareja de hombre, de dos hombres eh, o de dos mujeres lo quiera adoptar, ¿qué es mejor para el niño? ¿Crecer huérfano o crecer con esa pareja? ¿Lo ven? ¿Qué es mejor? Niño, pues te van a dar la protección, tú te vas a crear sin nadie. Un niño, por ejemplo, que, que anda en la calle abandonado porque sus papás se murieron y anda dando bandazos porque no tiene ni siquiera dónde vivir. Porque, le, porque lo soltaron en banda, como dicen popularmente. ¿Qué es mejor? ¿Que, viva so, que, se, ¿Que que se críe solo? ¿Que se forme solo? ¿O que lo forme una pareja independientemente de su orientación sexual? Eso tema lo vamos a discutir, pero a futuro. Porque es que el derecho está cambiando conforme cambia la sociedad. Y lo que se pensaba antes ya hoy no se piensa. Por eso yo hablo de la funcionalidad de la pena. O sea, el rol de cada individuo no puede ser que un abogado robe y que reciba la misma pena, la misma condena, que un conchero que no sabe leer. Y me excusan los concheros, que muchos de ellos saben leer. Me refiero al contexto, a la realidad de cada quien. No es lo mismo. Pero ese tema lo vamos a ver adelante. Por eso que por eso yo digo que el Código Penal, esa discusión es, a ustedes lo están embullando, y si lo aprueban ahora, si lo aprueban ahora, antes del 16, es para poder hacer un anuncio contundente el 16 de agosto. Y decir, estamos cambiando, tenemos código penal nuevo. Y cuando te vas al fondo, el mismo disparate, con los mismos problemas, con la misma falencia. Para luego volverlo a discutir, pero hay que hacer anuncios contundentes. Entonces no es más que el juego del poder. Eso por ese lado. Ya luego hablaremos profundamente y vamos a traer eh, eh, descompuesto eh, con un análisis profundo de lo que es el Código Penal, el proyecto de Código Penal, lo que se está discutiendo ahí y la diferencia que tiene con el actual. Miren, señores, yo tengo uno, un video ahí. Le tengo una pregunta al alcalde de Siquio NG de La Rosa, que no me la va a poder responder. Y, lo, y reto a cualquier funcionario del ayuntamiento a que me llame y me responda. En mi casa, en mi casa yo tengo unas botellas de cristal que no se las quiero devolver a la, a, la, a la compañía, no se las quiero devolver. Imagínense que estén rotas. Y eso, ¿cómo se llama eso? Esa cuestión ahí, son como unas lámparas, ¿verdad? Que son de vidrio. Eso está roto. Me excusa la producción, la, pro, la, la promoción de, de, de los refrescos, pero la verdad. Soy. Entonces, miren, eso está viejísimo hay porque yo no me atrevo a votarlo. Porque se supone que en el vertedero no debe ir vidrio. Dice Blacky que no. En el vertedero no se puede tirar vidrio. Porque no está destinado para eso. Viene la pregunta, yo ¿qué hago con eso? O sea. Entonces me dirá, bueno, devuelve la botella a la compañía. No, no la quiero devolver. No, no la quiero devolver. Imagínense que está en rota. ¿Qué hago con esos vidrios? ¿Qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Lo meto en una funda para que el que lo va a manipular se, se, se corte, se haga una herida? ¿Dónde lo llevo? ¿Lo llevo al vertedero yo mismo? No puedo porque ese lugar no está destinado para eso. ¿Qué hago con los cristales? ¿Sabe el, el alcalde? ¿Me puede decir el alcalde de la rosa ¿Qué hago con eso? Pero yo he descubierto, porque yo a todos lo someto a, a, a investigación, he puesto fuera de la casa unos galones de plástico, como le decimos popularmente, creo que está ahí en el video, y no se lo lleva el camión. Y digo, ay ¿por qué no se lo lleva? Yo lo pongo completivo afuera y lo saco de la funda porque a mí me gusta que yo vean lo que hay para ver qué van a hacer. ¿No se lo llevan? Son como, eh, vamos, no, está, de la, está adelante muchachos eh, Míralo ahí, esos tres eh, eh, pues, eh, Esos tres Yo lo pongo afuera y el camión no se lo lleva ¿Por qué? No sé Pues debería llevárselo Pero si no se lo lleva el camión, que me digan? ¿Qué hago con eso? Si eso es reciclable, ¿a quién se lo tengo que llevar? ¿Verdad? Sí, para echar gasolina me dicen Pero que alguien me diga qué hago con eso, que no lo quiero en mi patio o sea, ahí está un rincón, ¿verdad?, donde, donde uno dispone de la colocación de la basura, porque es que hago con eso, no se lo llevan. Pero en la parte de adelante hay, uno, hay como unos plásticos que es como de una tapa, mírala ahí, esa, esa, esa tapa, una tapa como de, de un plástico muy duro que está roto y yo lo puse ahí, pues déjame ver qué hago con esto, si se lo lleva el, el, el camión de la basura, pero el camión de la basura no se lo lleva. Y yo le pregunto a José Manuel Fría que, que vino aquí con toda la familia a ver este programa, naturalmente, sí. ¿En vivo? ¿Qué hago yo con eso? José Manuel, dime tú, con esos plásticos que el camión no se lleva, ¿qué hago? Pues yo no sé, entonces el ayuntamiento, Dios mío, sí que yo, tenemos aquí más de un año diciéndote sugerencia, dime ¿qué, de, qué hago con eso, pues no lo puedo tener en el frente de mi casa y no lo quiero tener dentro de mi patio, y eso se supone que el Estado, o sea tú, como administrador de la, de, de, de, del municipio y del ayuntamiento, me tiene que decir a mí, como ciudadano, qué hago con eso. Y si a mí se me rompe una copa, qué hago con esa copa, dónde la llevo, cómo la, cómo la coloco para la disposición final. Porque yo no puedo llevar eso, yo no, yo no lo puedo poner ahí, porque se supone que en el vertedero no se aceptan vidrio ¿Cómo es? ¿Que la botella la recoge? Y ¿La tiran en el suelo? Pero yo no quiero ser un ciudadano irresponsable. Yo quiero que me digan, ¿dónde llevo los vidrios? ¿Dónde? Entonces, y con esto concluyo, esa es la función de un ayuntamiento eficiente que haga su trabajo. Es decirle a la población, atención, sí otro consejo que te voy a dar, utiliza los espacios que tú tienes pagos para tú informar a la población, mire, si usted tiene vidrio en su casa, eh, almacénalo de esta manera y llévelo a tal sitio. Y si no hay un lugar para llevar los vidrios, los cristales, entonces comienza a pensar en cómo se va a resolver eso. Porque no podemos llenar el pueblo de, de, de cristales y de vidrio sin ninguna disposición final. Entonces, ese consejo. Siquio organiza el municipio y orienta a la gente, educa a la gente qué es lo que se debe hacer. Y si no sabes qué hacer, entonces investigalo. Yo no te lo voy a decir porque yo sí sé qué se debe hacer. Los, los plásticos deberían ir a una recicladora de plástico especializada para eso y deberían tener una disposición específica. Mira, esto es para plástico. La funda de plástico de este color. Ahí tú pones los plásticos y eso va a tal lugar. Incluso los recicladores de allá les resultaría ser muy fácil, igual que los vidrios. En Nueva York, yo presenté hace un día, la gente lleva y lo pone como en una máquina, rompen los, los vidrios y eso va como a uno. Eh, unos garrafones que luego vienen unos camiones y se los llevan Imagino que lo funden, no sé qué harán con eso Pero los reciclan Vamos a pensar de manera inteligente Y vamos a aplicar la ciencia en todo Mientras tanto yo tengo la botella en mi casa así que yo, Y esos platillos que no sé qué hacer con ellos Y te corresponde a ti como alcalde Decirme qué debo hacer con eso Porque yo no la voy a sacar para la o sea, La saco a la calle y no se la llevan Y no la voy a llevar a un vertedero Porque no es lo correcto, no es lo responsable Pero usted como alcalde me tiene que decir a mí ¿Qué hago con eso? Pues no lo puedo tener en mi casa No Así que Atención Sikyo. ese Esa preguntita Que yo espero la responda En esta semana